Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver eh, la aplicación Lemon Cash a pedido de un suscriptor. Así que vamos allá. Empezamos el mail, te dan un código Bueno, ahora sí, después de cargamos el DNI, te va a pedir el DNI de la parte de adelante y de atrás, una selfie, y ahora dice elegir mi LeMontag. Perfecto, gente. Ahora vamos a ver. Bueno, ya estamos dentro de la plataforma. Lo que tiene esta plataforma es que directamente vos querés comprar y ya te aparece la opción de invertir no es como que te da como en las otras que vos podés tomar la decisión de invertir acá vos querés comprar y directamente ya te dice acceder a las inversiones porque si te da acceder o cancelar vamos a acceder porque no te deja otra opción te dice todos los términos donde en teoría lo que te dice es que si algo pasa con tus cripto y eso no se hacen cargo de nada Entiendo que la, la opción inversiones se administra por QQSRL, que es supongo que alguien tercero a la empresa. No están bajo el resguardo del Banco Central de la República Argentina, o sea, se hace cargo Magoya. Y acá te dice que entiendo y reconozco que el comercio de bienes y productos reales o virtuales implica un riesgo significativo debido a pérdidas que se pueden producir como resultado de las fluctuaciones propias de un mercado. Vamos a ponerle a seguir. Y ahora sí puedo comprar. En Sí, la aplicación es muy parecida a las demás Vamos a ver el, el punto de vista de cada uno Siempre siendo neutral lo voy a comparar a Lemon Cash con Buen Bit porque es el que más utilizo Después cada uno de ustedes toma sus decisiones cuál quieren utilizar Yo solamente doy el punto informativo Bueno, vamos a ver el punto de comisiones y FES de Lemon Cash. Para la compra de criptomonedas te están cobrando un 1% y para la venta, o sea cuando vos vas a vender, te cobran un 0,5. Así que entre la compra y la venta te están cobrando un 1,5% dice que para las cripto bitcoin, ethereum, usdt, uni, ADA y DAI según la congestión de la red es lo que te van a cobrar de comisión que en buen bit si usas la red de Binance es sin costo y el mínimo de retiro son, para Bitcoin 0,0003, Ethereum 0, 0,003, USDT 25 y para DAI es 25, que me parece que es bastante. Dice, salvo caso a excepción de ADA, que el mínimo de retiro es 10 y la comisión un ADA entero te están cobrando. También el retiro de UNI tiene la comisión de 1,3% y el mínimo de retiro es 2,44 ahora en buen cobran comisión por la compra y venta dice no cobramos ninguna comisión por creación mantenimiento de cuenta depositar comprar o vender nuestra ganancia viene del split de precio o sea la diferencia entre el precio de compra y venta de los diferentes mercados que ofrecemos. Y después, si ¿sí hay un mínimo para operar en criptomonedas. Los mínimos para operar son, para operar con DAI, el mínimo es un DAI, para Bitcoin es 0,00000 500 Bitcoin que es mucho menos que, lo, que el anterior para operar con Ethereum es 0,00100 que en el otro era 0,003 así que es menos para operar Polkadot es 0,0005 bueno, se lo dejo en pantalla para que ustedes lo vean Y en ADA, por ejemplo, que ese lo tenía el otro, que es Cardano, el mínimo es 0,05, que en el anterior era de 10. Comprar y vender criptomonedas en LEM. Para todas las criptomonedas hay un precio de compra y otro de venta. Puedes consultar ambos precios dentro de la app. Y dice y los montos de operación tienen los siguientes mínimos, compra 100 pesos y venta 100 pesos. Compara, o sea, te están cobrando. Tiene lo del Sprite, lo del Sprite de, de por ejemplo, de Buenbit que es el precio de compra y de venta, más, súmenle el 1,5% que te están cobrando de comisión. ¿Hay una factura o boleto por compra de criptomonedas? Cada movimiento queda registrado en el legajo de los usuarios y a fin de mes el, se elabora la factura correspondiente a cada periodo. En caso de necesitarla se puede solicitar al mail. O sea, ellos, vos compras durante todo el mes y al, al principio del mes siguiente supongo que te mandan la factura con todos los movimientos que tuviste del mes. Y comparado con Buenbit, ellos por cada transacción que vos hagas, te mandan al mail directamente. Vos compras Bitcoin y a los minutitos te mandan el mail con el comprobante de compra-venta. Vamos a ver cuáles son los límites para operar dentro del EMMA. Dentro de la app existen cuatro tipos de límites para operar para todos los usuarios del Lemo. Estos límites pueden ampliarse de acuerdo a la situación financiera de cada usuario y a la información que nos provee. ¿Qué actividades tienen un límite predefinido? Carga y retiro de saldo, compra y venta de cripto, cómo chequear mis límites, dentro de la app, mi cuenta, mis límites. en el caso de querer extender tus límites tenés que presentar eh, información sobre el origen de los fondos y tenés que mandar un montón de documentación y todo al mail de ellos se lo dejo acá en pantalla para que ustedes lo puedan ver bien pero bueno tenés que mandar hasta una certificación de ingresos ¿Cuál es el límite para operar en Buenbit? No hay límites para depositar ni para retirar criptomonedas en tu cuenta de Buenbit. Las operaciones de compra y venta que solo incluyen criptomonedas tampoco tienen límite de operaciones. Bueno, algo que tiene Lemon Cash que no lo tiene Wenbit, es el servicio P2P, que es eh, transacciones de persona a persona. Dice que ellos en sí no lo tienen, pero Lemon Cash lo ofrece a través de Binance, Huobi y Ok, que son otros exchanges, Dice, esto quiere decir que si tenés alguna cuenta creada en cualquiera de estos exchanges, vas a poder utilizar tu cuenta de Lemon Cash para enviar y recibir pagos en concepto de compra y venta de criptomonedas a través de ese sistema. Y otra cosa que tiene muy buena eh, Lemon Cash es que puedes pagar o cobrar con QR, tipo una onda mercado pago. Así que bueno gente, espero que les haya gustado Cada quien toma gente sus decisiones